Hola, hola, hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Saludos allá en YouNow, saludos en Facebook, en Twitch, en YouTube, bienvenidos, buenas noches, vamos a esperar a que entren todos, ¿cómo están? Ya es noche de sábado y pues hoy quiero hablarles de las fake news, hay muchas, muchas fake news sobre lo que está sucediendo en este conflicto de, de Ucrania y de Rusia. Bienvenidos a todos, Miguel Ángel Lara, gracias. Muchas fake news, muchas, bastantes. Eh, recuerden que mi, mi forma de crear contenido, la intención de que yo crea contenido en, inter, en internet desde que inicié, es desmentir las cosas, ¿no?, señalar a los charlatanes. Yo tengo un problema con la mentira, eh, no me gusta para nada, me ha tocado convivir con gente mentirosa y no me ha gustado, yo mismo trato de no mentir, eh, en realidad no, no lo hago, no, no miento, siempre soy, eh, siempre digo la verdad, es que la mentira me causa algo, me, me causa conflicto, no la soporto, no soporto que alguien mienta o que le mientan a la gente, tengo un problema con eso, entonces desde siempre, desde que inicié haciendo mis videos, <coughs> traté de que no me vieran la cara de demostrar cosas falsas que hacen pasar por verdaderas y que se miente a la gente, siempre nos han mentido, en todos lados mienten, Siempre se ha manejado la mentira y las masas, es un gran problema eh, la masa, esta población de personas que no tiene conocimientos, que no es buena observando, que no se cuestionan las cosas, esa gente se cree todo. Por lo tanto, nos han vendido cosas con mentiras, eh, no solamente monetarias, sino religiosas, políticas y de un montón de cosas, siempre, siempre se nos ha mentido y siempre las masas aceptan todas las mentiras. Cuando surgió internet, eh, se, se volvió no solamente en un bombardeo de mentiras de, de los gobernantes, de los religiosos, de los grupos, de las asociaciones, sino ahora de todas las personas, de toda la gente que hace contenido en internet la mentira es algo que, que está en muchas personas, a veces, en, en su gran mayoría, la mentira tiene que ver con intereses monetarios, de ideologías, eh, de acciones, y a veces en internet, muchas otras veces son solamente para entretenerse, hay mucha gente que le gusta hacer fake news, entonces, tenemos estos dos bandos, ¿no? La gente que tiene intereses al estar diciendo mentiras y gente que dice mentiras por simplemente hacer fake news. Y desde que inició internet ha, ha habido, yo creo que... puedo decir que hasta un 60% de mentiras, de un 100% de publicaciones, un 60% son mentiras en diferentes rangos mentiras sobre diferentes cosas sobre diferentes temas la información las noticias que van surgiendo día a día vienen con un innumerable eh, contenido de mentiras ahora estamos en, una, en un conflicto bélico me habían preguntado que qué opinaba sobre esta guerra entre Rusia y Ucrania yo les había dicho que eran pues cosas que no me competían, que no tenían ninguna opinión al respecto, son conflictos que tienen sus propios intereses, ahí no hay bando bueno ni bando malo, cada uno tiene sus intereses, el bando de Ucrania, el bando de Estados Unidos, el bando de Europa, el bando de China, el bando de Rusia, no hay nada que opinar, nosotros no tenemos nada que opinar, porque ellos son los que se encargan de hacer eh, sus conflictos, por sus propios intereses. He visto mucha gente, mucha gente, mucha gente, hay unos peros si, sumamente estúpidos, perdónenme la palabra, yo sé que a lo mejor yo también algún día lo dije, y seguramente algunos de ustedes lo han dicho, el de ¿por qué los presidentes no se pelean entre ellos?, en lugar, en lugar de mandar a jóvenes soldados a morir en la guerra porque no es una no es una pelea entre dos personas es una es un conflicto por un chingo de intereses por muchísimos intereses que afectan el presente y el futuro son proyecciones los conflictos no empiezan de un día para otro, son proyecciones, se sabe qué va a suceder si de pronto algo sucede en el mundo, si de pronto este algo mueve una pieza, sucederá esta otra pieza, etcétera, por eso tienen que reaccionar, por eso tienen que haber este tipo de situaciones, porque los gobiernos son así, porque los eh, grupos son así, porque los intereses son así, nosotros solamente somos la masa, Vemos, escuchamos, aceptamos, eh, bajamos la cabeza eh, y sufrimos las consecuencias. No hay nada, nada. Ustedes, si les preguntan qué opinan de la guerra entre Ucrania y Rusia, no hay nada que opinar. Nosotros, ¿qué podemos opinar? Nada. no nos compete en lo más mínimo, ni lo entendemos en lo más mínimo, ni, ni sabemos quién es el bueno ni quién es el malo. Entonces, ha habido muchas eh, falsedades en este conflicto que recién empezó. Hay muchos videos para empezar. Eh, el, el conflicto antes de que iniciara, pues había mencionado que Rusia estaba amenazando. Eh, pues era como que no se veía viable, no parecía que sucediera que efectivamente Rusia atacara a Ucrania siempre hay muchos dimes y diretes que, que van a bombardear, que van a atacar, lo hemos escuchado con Corea del Norte, lo hemos escuchado de China, lo hemos escuchado de Irán, pero nunca sucede eh, algo así fuerte, profundo. Vemos ahora que sí hubo una intervención de Rusia en, en Ucrania, y cuando empezó a, a suceder esta invasión, tuvimos una serie de videos, y yo debo de aceptar, que dentro de esos primeros videos que se presentaron en todas las redes sociales sobre ese ataque de Rusia a Ucrania, la gran mayoría eran falsos, la gran mayoría no pertenecían al conflicto, pertenecen a, a sucesos en Irak, a sucesos en otras partes de, de Asia, donde ha habido conflictos en el 2014, en el 2008, en el 2004, etcétera, e incluso unos de Ucrania, unos de Ucrania, pero eran conflictos anteriores. Muchos de esos videos son falsos. Eh, no se puede estar desmintiendo los, los videos que son falsos, que no corresponden a la fecha, porque estamos viendo que en redes sociales están sancionando pues todo el contenido que venga, ¿no? A mí ya me sancionaron en Facebook, me sancionaron en YouTube, me sancionaron en, en Twitter, en TikTok. Entonces, eh, es difícil poder decirles este video y ponérselos y después decirles es falso porque salió de este otro conflicto. Es difícil hacer eso porque la, el algoritmo no ve si tú estás diciendo cosas reales o cosas falsas. Simplemente con que hables sobre el conflicto, te bloquean, te quitan el video, te sancionan. Entonces es difícil estar bateando las fake news. Las fake news salen constantemente en Facebook, en Twitter, en TikTok, más en Twitter, hay una, la mayoría de los videos que salen sobre este conflicto salen en, en Twitter. Y debo decirles, gente, que ha habido tres noches, ha habido tres noches con esta, eh, sobre que ha habido conflicto, que, que ha habido intervención rusa en Ucrania. Pero la verdad, los videos que hemos estado viendo, un 60% son falsos. Es muy extraño el por qué no haya videos reales, de lo que está sucediendo, Sí, hay una intervención, pero no es como la imaginamos, lo malo aquí también de todos ustedes, y de todos nosotros, y de toda la masa, es que sabemos que hay una guerra, y nos la imaginamos, yo me la paso, hoy me la paso, no solamente con esta noticia, ustedes recordarán el terremoto de, de México, lo mismo, me la pasé, todo el día, todos los días informándome, checando las cosas y descubrí en ese terremoto que hubo en México que lo de eh, los niños atrapados, lo de la, esta niña atrapada que Lorette de Mola y la otra eh, periodista estaban todo el día llevando la nota y cubriendo la nota de esta niña que estaba atrapada y que la iban a rescatar, había sido mentira, había sido mentira, había sido una cortina de humo que habían puesto en la televisión para que todos estuviéramos al pendiente de esa niña que nunca, nunca existió. Lo mismo, lo mismo está pasando en Ucrania. Eh, no debemos pensar que, que los rusos estén cortando la información porque es a su beneficio, porque en realidad Estados Unidos y Ucrania tienen sus propios... Eh, a pesar de que Ucrania es la que está atacada, tiene sus propias eh, eh, sus propios intereses. Estados Unidos tiene sus propios intereses. Entonces ha habido una serie de, de noticias que son falsas, empezando por los videos. Si ustedes no han visto mucho sobre esto, a lo mejor no entenderán mucho de lo que estoy hablando. Pero vamos con un video, no lo voy a, no lo voy a presentar porque no puedo presentarlo. Vamos con un video en donde que sucedió ayer en donde vemos que un tanque, un tanque ruso aplastaba, se desvía de la carretera, va a la carretera, se desvía y aplasta un automóvil, un automóvil donde iba una persona. Hay un videos desde que el tanque va sobre la carretera y se desvía y aplasta el carro, hasta cuando sacan afortunadamente a la persona que era un viejito y lo sacaron de ese auto, afortunadamente sobrevivió. El titular decía que un tanque ruso había aplastado un automóvil eh, de civiles, de un civil. Pero al parecer, gente, eso fue falso. Imagínense, un video tan explícito, tan real, resultó ser falso. No ser falso en que no haya sido aplastado ni mucho menos, sino que no se trataba de un tanque ruso, sino que se trataba de un mismo tanque ucraniano. ¿Por qué...? ¿Por qué un tanque ucraniano arrollaría a un automóvil de, de civiles? No sé, debe de haber muchas respuestas. Una de ellas es el control del mismo tanque, porque lo que sucede es que el tanque sale de una, de una calle y gira hacia la izquierda. Si el tanque no tuvo el control para hacer ese giro a la velocidad que iba fue cuando perdió el control y terminó arrollando el auto, pero no era un tanque ruso. Se supone y se dice que los tanques rusos tienen una, una señal blanca en la parte de arriba y este no lo tenía. Entonces, ¿qué sucedió? Parece que es un accidente. Un accidente de que este tanque ruso haya aplastado un automóvil civil y no se trataba de, de que estaban invadiendo los rusos eh, Kiev y que ese tanque perteneciera a los rusos, no, era un tanque, eh, de, de, un tanque de, de, los, de los buenos, como ustedes le podrían decir, ¿no?, de Ucrania. Hay otros videos en donde están lanzando muchos misiles, que se está viendo cómo constantemente están lanzando misiles, y ese tampoco fue un video real. Esos misiles fueron lanzados en, en la guerra de, de Irak, me parece, y entonces ese video tampoco era real, no era de este conflicto. Hay otro video donde comienzan a caer miles o cientos de, de paracaidistas en una parte, se supone que están eh, llegando a una ciudad de Ucrania los rusos y están llegando en paracaídas pero resulta que no, que tampoco ese video es real. Eh, les, les digo, la mayoría de todos los videos que vemos sobre la guerra no son reales, no son del conflicto. El día de ayer, donde se supone los rusos ya invadirían Kiev, había un video en donde un tanque se veía cómo empezaba a llegar y había barricadas, y donde había civiles aventando bombas Molotov, y había banderas de Ucrania. Entonces ese video era muy real, se creía que era muy real, que los civiles estaban defendiendo la ciudad de Kiev. Pero no, gente, ese, ese video había sido del 2004, en otro conflicto que había tenido Ucrania, y que también eh, habían estado los, los civiles atacando a los tanques con bombas Molotov. No era verdadero ese video tampoco. Hay otro video del día de ayer en donde un edificio amaneció el día de hoy. Un edificio amanece el día de hoy en Kiev, completamente destruido de una parte de arriba, y se dice que un misil ruso cayó en ese edificio. Hay una, hay una respuesta a eso y se dice o al menos esto eh, dijo, dijeron los rusos que había sido una batería ucraniana de estos que las baterías que, que defienden el espacio aéreo que en, al estar defendiendo el espacio aéreo eh, un misil pegó en uno de los edificios por eso está a esa altura porque el misil fue de abajo hacia arriba y que no fue que cayera, sino que fue de abajo hacia arriba, y por eso estaba el, el edificio destruido así en Kiev. Entonces, ahí tenemos otra mentira de, de esto que está sucediendo. Otro de los casos que estaban sucediendo, y que ustedes han estado viendo en redes sociales, soldados, ucra soldados ucranianos despidiéndose de sus novias. ¿Alguien vio esos, esas fotografías o eso, ese video donde hay eh, soldados ucranianos despidiéndose de sus novias? ¿Alguien lo vio? Pues déjeme decirle que también es falso, ese video se trata de un, un, eh, una, una película que fue realizada precisamente con estas historias de guerra, así que esa parte donde los ucranianos soldados ucranianos se despiden de sus novias, es una película. No es real. Hay una foto donde un niño está entre escombros y se le ve todo manchado, todo pues mal de, de la explosión. No es un niño de Ucrania, era un niño de, de Irak. Entonces, gente, la mayoría, la mayoría de las cosas que estamos viendo en Internet son falsas. Y aquí se me viene algo algo muy interesante que es si sí está sucediendo el conflicto pero no a las dimensiones que ustedes creen ni que toda la gente creen ustedes creen que, que están bombardeando y que caen bombas por todas las ciudades no gente no está sucediendo así ustedes creen que van tanques y van miles de soldados avanzando y avanzando no gente tampoco hay eso tampoco hay eso no hay ni un solo video donde se vea el avance de tanques y de soldados y de tropas avanzando por las eh, ciudades de Ucrania. No está sucediendo así. Las, eh, los ataques que ha habido han sido como dirigidos a, a sitios especializados, lugares donde se tiene armamento, lugares como el aeropuerto lugares en donde hay, hay tropas, bueno, porque ni eso ha habido soldados muertos, no o sea, no ha habido un número considerable de, de, de tropas muertas, ha habido un número que también dijeron los ucranianos que habían derribado no sé cuántos aviones, que habían eh, este destrozado los tanques, no sé cuántos tanques, también eh, convoys de, de automóviles, y también tres eh, mil soldados rusos. Eso había informado, se supone, Ucrania, que, que eran la, las cuentas que llevaban. Falso, gente. También es falso. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, gente, es que ha habido muy pocas bajas. No sabemos cuántos de civiles, no sabemos cuántos de soldados, pero muy pocas bajas, tanto de un bando como del otro. Sí ha habido bajas, seguramente las ha habido, pero no, no ni siquiera llegar a centenares. La verdad es que ni eso, gente. No está todo el ejército ruso atacando, ni las ciudades están defendiendo, no. Ha habido ataques a lugares específicos como puentes, como gasolineras, como este aeropuertos, como pistas de aterrizaje, pero no. Ha habido este proyectil en el edificio, esto en Kiev, y al parecer fue un error por parte de los que defendían la ciudad de Kiev, eh, ha habido otra zona que fue una zona así habitada, que fue bombardeada, y al parecer eso sí, sí fueron aviones, aviones rusos, sí fue un bombardeo, o un misil al menos, o dos misiles, en una zona habitada en una de las ciudades de, de, de Ucrania, pero no es la, la guerra que ustedes están imaginando, no hay miles de soldados atacando, ni, ni, ni baterías antiaéreas, ni aviones por todos lados, ni no gente, hay, hay unos videos donde van aviones en, en formación, en forma de triángulo, pasando por la ciudad tampoco gente, no son de este conflicto, hay videos de helicópteros también atacando, se supone las ciudades de Ucrania, no, gente, también son videos de otro, eh, de otros conflictos. Entonces, a mí me da mucho pesar, gente, mucho pesar el que haya tanta desinformación. Y peor aún, el que la gente crea que sabe qué está pasando por imaginárselo. Solamente saben que hay guerra entre Rusia y Ucrania y todos se lo han imaginado pero no creo que hayan estado pegados. Yo tengo ahí este, muchas eh, cuentas en Twitter que sigo de China, de Asia, de, de como Irán, de reportajes de Irán y demás, de China, de Rusia y algunos europeos y latinoamericanos. O sea, sigo muchas noticias porque siempre me gusta estar en, en el chisme para, para rápido. A mí siempre me gusta estar en el chisme y me gusta estar informado entonces en Twitter yo sigo puras noticias, entonces comparo noticias, checo noticias, checo horarios, checo de, bien, de quién viene la noticia, checo si está en qué idioma, checo si las fotografías son de, de, de ahora, si son de otro tiempo, si los videos, estoy checando todo eso y, y el estar filtrando cuáles cosas son verdaderas, cuáles son falsas, es un, un relajo, porque toda la gente está compartiendo todo lo que sale, sale, sale un niño llorando, eh, por una explosión, lo comparten, y no importa que el niño haya sido de Chechenia, de hace unos 30 años, etc., hay infinidad de videos que son falsos, la guerra no está sucediendo así, gente, no está sucediendo como se la imaginan, está bien lenta, bien lenta, hay ataques, pero les digo ataques específicos, a zonas específicas, ahora bien, lo que me hizo estar esta noche hablándole sobre esto, estoy leyendo sus comentarios, no lo estoy leyendo, pero los estoy viendo, estoy eh, notando lo que me están diciendo. ¿Qué sucede? Que vamos a este caso dentro de las fake news y que me molesta muchísimo. Este youtuber, Alex Tienda, lo no hemos visto que ha hecho documentales que ha estado en lugares como Corea del Norte, como Afganistán, y vimos que Alex Tienda, yo lo conozco, yo personalmente lo conozco, es alguien que conozco, que he charlado con él, que he estado con él, lo conozco, que me he peleado con él, entonces, Alex Tienda es un conocido. Lo conocí, él es, me parece y pudiera ser el youtuber con más años Dentro de YouTube, su canal es el primero que monetizó, me parece, de YouTube México. Eh, y tiene desde que inició YouTube. Es el youtuber más viejo, seguramente, de YouTube. Alex Tienda. Yo lo conocí desde siempre. Desde que YouTube empezó y desde que empezamos todos los youtubers, yo lo conozco desde ahí. Entonces, él hace sus videos de viajes. Siempre ha hecho videos de viajes. Eh, Hizo mucho, mucho tiempo videos de viajes, no le resultó, había gente como eh, Ana por el mundo, que, que era el que más destacaba en sus videos de viajes, pero de pronto Alex Tienda comienza a hacer sus videos como documentales y, y va a, a Corea del Norte y hace un excelente, un increíble documental estando en Corea del Norte. Entonces, eh, llamó mucho la atención, mucha gente lo comenzó a seguir, y estaban padres sus videos. Yo, yo reconozco que están muy buenos sus documentales, sus videos, eh, me gustaron bastante. Después fue a Venezuela, ya que vio que el resultado de, de ir a un lugar peligroso, de un, ir a un lugar eh, cerrado, de ir a algo que nadie ha grabado y que se pone en peligro, que se pone en riesgo, decide irse a Venezuela a lo mismo, Venezuela está en un conflicto, Venezuela estamos viendo que está pasando por momentos muy difíciles, que la economía está desplomada, que hay mucha delincuencia, entonces va vale, a la extienda y también hace su documental en Venezuela y también quedó muy padre, también lo seguí, estuvo muy bueno y comenzó a hacer, si, si, siguió haciendo esta, esta serie de, de videos, le, le resultaron muy bien, fue a Afganistán, también otro país peligroso y demás, pero parece que ahí ya le empezó a meter, en, en los videos de Afganistán, parece que ahí ya le empezó a meter eh, un morbito, un morbito, si por sí ya es el morbo de se va a meter en un lugar peligroso, le empezó a meter situaciones ahí conflictivas, situaciones que ponen los pelos de punta, ¿no?, contando, haciendo su narrativa, un storytelling, como le llamamos dentro de este mundo de creadores de contenido, un storytelling eh, que tenía mucho peligro, ¿no? Que comenzaba a tener peligro y situaciones ahí adversas. ¿Qué pasa ahora con, con que Alex Tienda va a Ucrania? Vemos que va y está en Alemania, que eh, tiene un vuelo hacia Ucrania, pero él sabe que si entra a Ucrania no va a salir. Pero como ese es su estilo de videos, entonces decide entrar, ir a Ucrania, aunque ya no pueda salir, sabe que se va a cerrar el espacio aéreo, sabe que no va a poder salir por aire, pero aún así decide ir a Ucrania con una amenaza de ataque eh, inminente. Va a Ucrania. Ok, todos viendo a, a Alex Tienda hace, en, estos primer, en este primer video de, de Ucrania, hace un video de cómo hay manifestaciones en estas ciudades separatistas, Pero para quien no sabe cuál es la historia entre Ucrania y Rusia, no se las voy a contar aquí, ya debieron de haber muchos TikToks que se los contaron, que les, eh, que les dieron a entender por qué está esta guerra, entonces, en estos lugares eh, separatistas estaba la extienda viendo cómo eh, las personas estaban... Haciendo estos mítines, ¿no? Ahí, todo bien hasta ahí. Todo bien Alex estaba haciendo su documental. Pero eh, resulta que comienza el ataque cuando él ya está en Ucrania. Comienza eh, Rusia, sorprende con un ataque. Eh, Alex Tienda le toca estar ahí, y bueno, wow, ¿no? Se encuentra Alex atrapado porque comienza a haber eh, estos ataques de Ucrania hacia las ciudades estos ataques de Rusia hacia las ciudades ucranianas. Entonces, pues al estar ahí en el lugar del conflicto, CNN, por ejemplo, lo toma y le hace una entrevista de lo que está sucediendo. Hasta ese momento Alex estaba viviendo lo que había comenzado con, con el conflicto, estaba viendo las primeras impresiones, las primeras experiencias de lo que estaba sucediendo porque se escuchaban los sonidos de, de bombardeos, cerca de donde él se encontraba, ¿no? Entonces ya estaba viviendo la experiencia, y entonces, bueno, wow, Alex Tienda se vuelve un eh, referente dentro de Twitter, porque está en el área de guerra, eh, CNN lo presenta porque está en el área de guerra, y él mismo, como se ha, pro, se ha dicho, como documentalista, pues entonces todos imaginamos y creímos que Alex iba a hacerla en esta ocasión de, de reportero de guerra. Le había tocado estar en el lugar y pues parece que él nos iba a traer la información como si fuera reportero de guerra. Pues mucha gente preocupada por él, la verdad, eh, de que estuviera en medio del conflicto, pero resulta lo siguiente. Alex, y, y no está mal que, que lo haya hecho así, porque si tiene miedo, porque si al final de cuentas decide que es muy arriesgado hacer el documental en plena guerra, o grabar el conflicto, o estar en el área de bombardeos, obviamente, pues está arriesgando mucho la vida, entonces está bien que, que se retire y empieza a huir. Empieza a huir hacia eh, el norte, empieza a huir primero hacia el norte para llegar a Kiev. ¿Por qué a Kiev? Porque en Kiev, que es la capital, eh, se sabía o se pensaba que los rusos no atacarían, o al menos no llegarían por el momento. Kiev, Kiev es la capital, entonces obviamente hasta que los rusos llegaran a Kiev eh, eh, eh, y la tomaran, pues eh, esto se iba a acabar, entonces por eso él va a Kiev y se hospeda por allá y está de alguna forma reportando, no, no estuvo ya en el lugar del conflicto, en un principio sí cayeron eh, bombardeos cerca de donde estaban, pero ya al, al trasladarse hasta Kiev, pues entonces deja de estar en la zona de guerra, deja de estar en la zona de conflicto. Después de ahí, entonces pasa que saben que los rusos van a seguir atacando y se van a ir acercando a Kiev, entonces eso es lo que dijo, que sabía que los rusos iban a empezar a atacar y que iban a llegar a Kiev y entonces decide irse más hacia la frontera de Polonia para escapar de la guerra, en este caso ya no se volvió su reportaje, su documental ya no se volvió en un documental de guerra y de que nos transmitiera qué era lo que estaba pasando, sino ya se convirtió en un documental de cómo iba escapando, de cómo se iba saliendo del lugar, entonces dejó, dejó detrás del conflicto, la guerra donde había bombardeos, donde había soldados, dejó todo eso y se empezó yendo hacia la frontera con Polonia, hasta ahí iba que salió corriendo y entonces dejó el conflicto. Todo bien hasta ahí. No pasa nada, ¿no? Todo bien hasta ahí. Pero resulta el día de hoy, eh, yo, yo puse, yo puse en, en Twitter, puse que si Alex Tienda estaba en, en Ucrania por likes, por viralidad, o porque quería hacer un servicio a la comunidad y transmitirnos la verdad desde allá. La verdad es que lo hace por las dos cosas, puede ser, ¿no? Le gusta el peligro, le gusta documentar, le gusta transmitirle a la gente lo que está sucediendo y también le gustan los likes y también le gusta la viralidad. Hasta ese momento, todo bien. Es, es su derecho, es su gusto, es su dinero, es su vida. Hasta ese momento, todo bien. Todo bien hasta ahí. Pero el día de hoy pasó algo que ya no me gustó. Eh, yo he estado siguiendo a Alex Tienda, tanto como las noticias y demás, y entonces veo que en su cuenta de Instagram, porque yo estoy siguiendo las historias de, de Alex Tienda, en sus historias comenzó a subir solamente videos de cómo va en carretera, de cómo duerme en carretera, eh, y cómo llega a poblados donde no hay guerra en carretera, y que está acercándose a la frontera con Polonia para escapar, esa era la idea, para escapar de la guerra pero sucede que el día de hoy estoy checando sus historias, veo que sube un video y en el video está con otro grupo de, de ucranianos, está como que llegó a un pueblo, como que llegó a un lugar donde, donde los eh, aceptaron y entonces estaban tomando, estaban echando sus alcoholes y estaban muy contentos, estaban riéndose, todo normal, había noticias incluso en la, en la tele, yo creo que ustedes no vieron... Si, si siguen a Alex Tienda, vieron ese video, pero si no lo siguen, no saben ni de lo que estaba pasando. Alex Tienda se la estaba pasando muy bien, estaba muy contento, estaban echándose sus alcoholes. Incluso él mismo dijo, estamos en guerra, pero eh, nos estamos tomando nuestro tiempo para disfrutar eh, el, la compañía y la convivencia y el alcohol, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, ah cabrón, según Alex Tienda, se arriesgó para ir a ese país en guerra. Quería documentar la guerra. Se supone que nos iba a traer la verdad de la guerra. que iba a decir lo que los noticieros no decían? Y lo único que veo es, son videos de carreteras de Ucrania escapando hacia, hacia pueblos y ciudades donde no hay guerra y donde veo que se está echando sus alcoholes. Eso es lo que está mostrándole al mundo. Eso es el arriesgue que él tomó. Y que se supone que decía la verdad sobre la guerra, porque sus defensores de Alex Tienda es lo que dicen. Al menos él está allá, dando las noticias, diciendo la verdad, Oslan. A ver, ve tú, sé valiente, a ver, ve tú. Ir por la carretera, dormir en la carretera, echarse sus alcoholes con ucranianos. ¿Eso es andar contando lo de la guerra? Pero bueno, está bien, si lo quiere hacer así, está bien. No nos tiene por qué mostrar nada ni arriesgar la vida. Pero, pero sucedió algo que derramó la gota y es cuando dicen mentiras. Y es aquí donde yo ya no soporté y empecé a publicar esas mentiras. ¿Qué pasa? Que estoy viendo el video donde se está echando sus halcones. Había estado seguramente... Menos de una hora ese video, lo publicó y menos de una hora y cuando yo le tomé captura de pantalla al, al video eh, y lo publiqué en redes sociales, me empiezan a decir que, que ya no estaba su Instagram. Y entonces dije, ah, cabrón, ¿cómo? Si yo estoy, yo lo tengo abierto, su Instagram lo tengo abierto. Le di refrescar al celular y efectivamente su cuenta ya no estaba. Estaba su cuenta, pero no había ni un video. No había ni historias, no había nada. Estaba como borrado todo. Y entonces dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué le sucedió ahora? Y entonces eh, saca un comunicado por Facebook en donde dice que le han robado, que le han hackeado. Primero dijo esto, que le habían hackeado su Instagram. Dice, me urge salir de aquí. Me hackearon mi Instagram, me urge salir de aquí. Recordemos que él estaba escapando, llegando a la frontera con Polonia para escapar de Ucrania, a escapar de la guerra. Y luego, ¿qué creen que sucedió? Bueno, que su esposa, porque ellos tienen una agencia, a lo mejor ustedes no saben, pero Alex Tienda con, con su esposa tienen una agencia de creadores de contenido. ¿Quieren que les diga un chisme más sobre creadores de contenido? Bueno, hay un youtuber que hace viajes eh, que es venezolano eh, y que, ¿cómo se llama este? Alejandro, Alejandro. Si alguien conoce a este Alejandro que hace también videos de viajes, eh, él está dentro de esa empresa que tiene en el extienda con su esposa. Entonces, chismecito rápido. Eh, chismecito de que este Alejandro tenía dos años trabajando con ellos y que me lo corrieron. Y que me lo corren la, la esposa de Alex Tienda y Alex Tienda. ¿Por qué? ¿Por qué me lo corrieron de la agencia? Que porque le estaba copiando la forma de hacer videos a Alex Tienda. Entonces es como, es de su misma empresa, son sus managers. Y me lo corren porque está haciendo contenido que se parece mucho al de Alex Tienda, qué pasados de lanza, qué pasados de lanza. Lo peor es que sacaron comunicado diciendo exactamente eso, que porque se copiaba del formato de Alex Tienda. Ese es un chismecito aparte que yo se los tengo para que vean que yo ando con todo en la información, ¿no? Que lo que les vengo a decir aquí no me lo ando sacando de la manga, sino yo estoy en todo. Por eso soy youtuber, por eso estoy en redes sociales todo el tiempo. Mi tarea... Mi trabajo es informarme de todo lo que salga todos los días, a toda hora, como reportero. Entonces, que me corren Alejandro por andar copiando el estilo de Alex Tienda, ¿no? Desde ahí ya se empieza a notar un poco cómo son este tipo de personas. Yo, yo salí de pleitos con Alex Tienda, yo estoy en pleito con él. Pero aún así, aunque yo estuviera en pleito con él, yo seguía su contenido. Seguía su contenido porque a mí me gustaba y me gustaba cómo lo hacía. Entonces, pues dice que le han hackeado su Instagram y que le urgía salir de ahí. Más tardecito, no sé, unos minutos después, sacan comunicado que no, que siempre no le hackearon. Bueno, que sí le hackearon el Instagram, pero que en realidad lo que sucedió es que le robaron la laptop. Y que por eso le, le hackearon la cuenta de Instagram. Ok, hasta ahí todo bien, pero ahí viene la primer mentira. Ahí viene la primer mentira. Él había dicho todo este camino que estaba huyendo de la guerra y que estaba yendo rumbo a Polonia para salirse por ahí. Pero cuando ve la oportunidad de que su cuenta de Instagram se supone estaba hackeada, cambia la versión y dice que... En, en Kiev había dejado su laptop, discos duros y otras cosas, que las dejó en el hotel, que porque él iba a documentar la guerra, y que para documentar la guerra, solamente se tenía que llevar sus cámaras y sus pilas, en una mochila, para que no anduviera cargando ni ropa, ni laptops, ni, ni otras cosas, entonces que eso lo había dejado, en, en, en, el, en el hotel en Kiev. Y entonces esa fue la primera mentira. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ir a documentar la guerra si lo que está haciendo se supone es escapando de la guerra y está yendo hacia pueblos y hacia Polonia, hacia frontera donde no hay guerra? La guerra estaba del otro lado. Más adelante, aprovechando esta situación, porque dice que dejó, dejó eh, su, su laptop y dejó otras cosas en el hotel, que porque él tenía la intención de regresar. ¿Cómo tenía la intención de regresar si estaba escapando? Entonces ahí ya se contradijo, ahí se contradijo. Y después saca un comunicado su esposa, por medio de la agencia que tienen, en donde dice que eh, el hotel donde Alex Tienda había dejado su laptop y sus cosas, que había sido, eh, había sido invadido por los rusos y que los rusos habían entrado a su cuarto, que habían tomado sus cosas y que habían hackeado su cuenta de Instagram, que los rusos habían hackeado su cuenta de Instagram. Gente, hasta el momento, Kiev no ha sido tomada. Los rusos no están en Kiev. Como les digo, no hay tropas, no hay, no hay tanques, no hay camiones, no hay aviones, no hay helicópteros que estén constantes. No, gente, solamente ha habido bombardeos en lugares específicos. Recuerden lo que ya platicamos sobre la guerra. No hay nada de lo que ustedes se imaginan. Pero a este comunicado de que los rusos habían hackeado la cuenta de Instagram de Alex Tienda. ¿Recuerdan que les dije que en Afganistán Alex había hecho algo similar? Alex había puesto una, creo que su, su fotografía en, en, en fondo negro y había mencionado algo así como que los talibanes lo, lo tenían como secuestrado y demás. La misma historia. Estaba haciendo la misma historia, pero ahora en Ucrania. Ahora con que su cuenta está hackeada y que los rusos habían hackeado su cuenta. Es risible, Kiev no está invadida, los rusos no han llegado a Kiev, su hotel si dejó sus cosas ahí no han sido tomados por los rusos. Esto me parecía ya risible, ridículo y mentiroso. Es aquí donde ya no me gustó. ¿Pero qué pasa? Que va todavía, todavía... Va eh, este, este de los chismes de YouTube, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de los chismes de YouTube? Díganme, díganme el nombre. Ah, MauRG1. Acaba de subir un tuit MauRG1. Se los voy a leer. Porque les están viendo la cara de paisanos a todos los que le crean a Alex Tienda. Y qué feo que, que, le, que crean... A gente que miente. Dice lo siguiente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tengo muchos tweets aquí. A ver. dice lo siguiente mau rg 1 escribe lo siguiente las mac tienen contraseñas y más aún con acceso a la computadora se requiere forzosamente ingresar la contraseña de instagram para hacer cambios tiene razón para empezar la, la, la mac tiene contraseña eh, y tiene también eh, instagram tiene forzosamente que poner la contraseña para hacer cambios para eliminar las fotos y eliminar el contenido y dejarlo así, simplemente la cuenta y como que no haya nada. Se puede ocultar todo eso en Instagram, pero se necesita la contraseña. Y después dice, si fueron tropas rusas, seguramente inteligencia rusa logró hackearle la cuenta para que pare de informar. Mao RG1 dice que los rusos, Hackearon a Alex Tienda para que pare de informar. Que la chingamos. ¿Informar qué? ¿Informar que está en la carretera? ¿Informar que se quedó a dormir en la carretera? ¿Informar que llegó a un pueblo donde no hay guerra? ¿Informar que se está echando unos vodcats con unos ucranianos? dijeron los rusos no mames no mames va a decir que va a decir que, que que se quedó a dormir en la carretera lo va a informar a todo el mundo hay que hackearlo hay que hackearle su Instagram porque sus historias se están viendo por millones de personas bueno lo dirían con acento ruso no sé cómo podría decirlo no mami mami neta ya en serio los rusos le hackearon la cuenta a Alex Tienda para que dejara de informar. ¿Informar qué? ¿Informar qué? Si sus pinches historias son de la carretera. De cómo llegó a un pinche pueblo donde no hay guerra y donde se echó sus alcoholes. Eso es informar. Me cae gente que quien le crea a Alex Tienda, sí baila con la canción de los Teletubbies. Sí, Dross tiene razón. Hay un chingo de gente que baila con la música de los Teletubbies. Sí. Todavía, si Alex Tienda estuviera en el frente de batalla, si estuviera cerca del presidente, si estuviera con los, eh, con los voluntarios armados defendiendo las ciudades, va, tal vez, ¿no? Los, inteligencia rusa, inteligencia rusa podría hackear la computadora en la cuenta de Instagram. Ok, va. Hijo de su madre. Me cae que ustedes lo defienden porque no están enterados de todo el asunto, de todo lo que está sucediendo allá. Mucha gente me escribe en Twitter de que lo que escribo, lo escribo desde la comunidad de comodidad de mi escritorio y que él realmente está allá. Pues sí, él realmente está allá, pero él nos muestra dónde está allá, en la carretera, huyendo de la guerra, en pueblos donde no hay guerra, echándose unos podcasts hasta su último video fue ese, echándose unos vodkas con, con ucranianos. Y le urgía salir ya de Ucrania, salir por Polonia. Y ahora nos cuenta que dejó su computadora y sus cosas en el hotel porque pensaba regresar. Y que los soldados rusos entraron al hotel y que entraron y encontraron sus cosas y que le hackearon su Instagram. ¿No? Toman la computadora y dicen los rusos, ¡Oh, qué peligroso este mexicano! Está publicando cosas en Instagram, hay que hackearle el Instagram, no mames, no mames, neta, no mames, no, en serio, ¿quién se cree eso?, ¿por qué pinches miente?, ¿saben por qué miente?, porque no tiene acción en sus historias, porque no está haciendo un documental de guerra, porque no tiene una emoción después de que sí recibió sus primeros ataques y donde salió huyendo por la calle de noche, Ahí fue el clímax, pero de ahí ya no tuvo nada que mostrar. Entonces, ¿ahora qué? Inteligencia rusa me hackeó. Mamen, mamen, en serio. Hay muchas fake news sobre la guerra. Ya les dije, videos, fotografías, información, la imaginación de uno mismo que nos hace creer que hay una guerra así, encabronada. Y todavía este youtuber que muchos lo consideran como un héroe por estar ahí, que muchos consideran que es un reportero de guerra, por estar ahí, hay un reportero, que, que está llevándose las miradas del mundo, porque, habla cinco idiomas, y en cinco idiomas, está reportando lo que está sucediendo, en Kiev, desde la zona del conflicto, no anda, tratando de huir, Hacia, hacia Polonia, está en la zona de conflicto, transmitiendo en cinco idiomas, y hay obviamente muchos reporteros y, y de guerra, me parece que Alex Tienda tenía la intención de hacerlo, y no es malo que se arrepienta de no estar en el lugar de conflicto, a todos yo creo que nos daría miedo si escuchamos bombas, si escuchamos balazos, no tiene... No, no no hay reclamo por eso, es humano, si tiene miedo está bien que, que huya, lo único que no está bien son estas mamadas, perdónenme, de decir que la inteligencia rusa le hackeó su Facebook, su Instagram, eso es lo único, lo único que no está bien, mentir para llamar la atención, y que Mao RG1 ponga con bombo y platillo que, que los rusos le hackearon su cuenta de Instagram, hazme el chingado favor. Pues ahí está, gente, lo que les quería decir. ¿No? Espero que a mí no me hackee la inteligencia americana por andar diciendo verdades, ¿no? Si me pasa algo, gente, acuso a la inteligencia, al FBI a la CIA, la, las acuso directamente, ellos son los que de pronto si me hackean mis cuentas, si, si me ponen en shadow Shadowban en, en TikTok, si ya no me comparten mis videos en YouTube, este, acuso a la inteligencia americana, a la CIA, a la OTAN, porque estoy diciendo estas verdades, ¿no? Hay que, hay que tener mucho cuidado aquí, todos los dispositivos tienen... Este, oídos. Me dice Julio Cebolla, si te pasa algo, Melissa queda a cargo del canal. Espero, gente, que, que la gente que, que ha defendido durante todo este día a Alex Tienda en mis redes sociales haya escuchado todo esto que, tu, que, que dije. Y tomen su propia opinión, ¿no? Porque no solamente es atacar a a una persona porque sí, yo no lo estoy atacando porque sí, ni estoy atacando a él como persona, estoy atacando las mentiras, no me gustan las mentiras, no me gusta que le engañen a la gente, no me gustan esas pinches novelas como la que vimos de los influencers, influencers ecuatorianos que perdieron su bebé por un fenómeno paranormal, no me gustan esas pinches novelas, y que engañen a la gente, y toda la gente de borrega que esté escribiendo, leía a la gente, Dios te bendiga, Dios que va a tener a tu hija en la gloria, y puras pendejadas, discúlpeme por las groserías, eso enchila un montón, que la gente esté tan ciega, tan borrega, tan mensa, para creer a esta pinche gente, que lo que ya les dije, lo único que buscan es dinero, gente, es dinero, es publicidad, es vistas, es eh, viralización. Tenemos una enfermedad actualmente de las redes sociales, una enfermedad que nos pegó a todos, que queremos destacar, que queremos ser estrellas, que queremos ser youtubers, que queremos tener un chingo de vistas, que tenemos, queremos tener viralidad, que queremos tener dinero, que es algo que nos atacó a todos y todos, todos los días buscan la forma de hacerse viral y de tener un montón de vistas, todos los youtubers que ustedes conozcan, incluyéndome, todos los días estamos buscando cómo hacer más likes, esa es la pura verdad gente, esa es la pura verdad, no crean que Alex tiene hasta allá de buena onda, que porque, ay quiero llevarles la verdad al mundo, gente no, gente es por dinero, es por likes, es por viralidad, no está mal, no está mal, pero al menos que sean honestos, ¿no? Y que no hagan este tipo de farsas de que los rusos me hackearon. Sí, Alex, Tienda es súper importante para el mundo que la inteligencia rusa le hackeó su cuenta de Instagram, su cuenta de Instagram nada más. No, no me chinguen, en serio, no. Por eso, por eso uno se alcoholiza, por eso uno está enfermo, chingue, no puede ser con esto. Entonces, eh, pues así es esta historia. Yo no sé en qué va a terminar la historia de Alex Tienda. Les prometo que va a recuperar su cuenta de Instagram. O sea, tan es mentira lo del que los rusos lo hackearon, que en unos días estará lista su cuenta de Instagram. No, no se preocupen porque la vaya a perder. Y supongamos que sí le robaron su computadora, que la dejó en el hotel digamos que la dejó en el hotel o digamos que la llevaba que se la hayan robado que la haya olvidado y que hay gente que se haya metido a su computadora eh, no veo por qué alguien que se robe un celular lo primero que haga con eso o la computadora es borrarle todas sus cosas de instagram si yo me robara y yo creo que todos si alguien se roba, se encuentra una computadora, un teléfono y está abierta su cuenta de Instagram, lo primero es que diga es, es soy gay, me gusta el chile o algo así, ¿no? Que, que publique algo así, ¿no? Su cuenta de Facebook, soy gay, me gusta el chile, ¿no? No lo hacen cuando ustedes dejan abierta su sesión en los, eh, en los, en los cibercafés, ¿no? No es lo primero que hacen, ¿no? Este... Eh, tengo el, roto el calzón o me gusta que me den por atrás y no ponen eso cuando dejan abierto la sesión. ¿Ustedes creen que no harían eso los los rusos o los ucranianos? <risa> ¿Por qué van a borrar todas sus cosas? Gente, les están viendo la cara de paisanos, la cara de paisanos. <risa> Bueno, gente, eh, pues son, son una hora de transmisión. Yo la verdad quería decirles, pues estas falsedades, no solo de lo de Alex Tienda, ¿no? sino lo de, los, lo de las, los videos, seguramente van a seguir saliendo videos sobre este conflicto. Vean qué curioso es que actualmente, a esta hora, ya hubiera existido otro ataque contra Kiev y al parecer no ha habido otro ataque contra Kiev. Yo no sé cómo estén llevando esa guerra, no es una guerra así excesivamente eh, con armamento y con tropas y tropas. no gente, no, no, solamente son esporádicas explosiones, ah, hay ataques esporádicos, pero no hay un ejército así, no hay videos, no hay... la gente que está hablando, hay gente que es mexicana y hay gente que hay de, de otras partes de, del mundo que está hablando sobre lo que está sucediendo, tampoco muestran videos de lo que esté pasando, so, sí dicen que, que hay explosiones, pero están bien, no les ha pasado nada, porque las explosiones no están cayendo con los civiles y lo que ha habido han sido accidentes, siempre hay accidentes en la guerra en la misma guerra uno se matan del mismo bando, se matan entre ellos porque se atravesaron, porque un güey se cayó, porque un güey no le puso bien la, las balas, un montón de accidentes, o sea las armas las carga el diablo, en cualquier momento hay inocentes muertos por accidentes porque así es Dice, no creo que cualquier persona de Ucrania hable español para ponerle el, el me gusta que me den por atrás y eso. Sí, eso sí, no, se lo tendrían que poner en ruso. Entonces, no sé en qué va a terminar esto de, de Alex Tienda. No va a regresar a, a la guerra. Si regresa sería una, una sorpresa. Si Alex Tienda decide regresarse al conflicto y donde sí se estén armando los trancazos sería una sorpresa yo creo que va a salir, yo creo que eh, dijo esto y, y, y total, va a decir porque me hackearon los rusos, estoy en peligro y tengo que escapar hacia Polonia, al fin AMLO nos va a mandar un avión, ¿saben por qué me peleé con Alex Tienda? para por si se quedaron con la duda porque me pareció muy doble cara y muy hipócrita yo Alex Tienda les digo, lo conozco desde que inició, el día que Alex Tienda a mí me conoció a mí me superabrazó, me saludó Oxlack y me hizo reverencias de cuando yo lo conocí. Obviamente Alex Tienda no era, no tenía los suscriptores que tenía, era un chico que le echaba ganas. Eh, yo lo conocí cuando tenía sus, su aventura con Britney Jazz. Yo vi cuando le dio su primer beso a Britney Jazz. Seguramente ustedes no saben de eso, pero bueno, yo estuve ahí en ese momento eh, eh, y, y le conocí sus siguientes romances y me lo encontraba en los eventos y me enojé con él porque eh, cuando estaba AMLO para ser presidente que estaba haciendo su proselitismo para ser presidente que Alex tienda que, que va y que se toma una foto con, con AMLO ¿no? con López Obrador, con el presidente de México. Bueno, actualmente el presidente, en ese tiempo estaba haciendo proselitismo, quería ser presidente y él extienda, se toma una foto con él y pone en la descripción de la foto algo así como, este es el bueno, como eh, él va a ganar las elecciones, como él es el chingón, Obrador es el chingón. Y me cayó gordo por mamador, porque apoyaba a AMLO y después... Cuando AMLO ya está en la presidencia y que la mayoría de mis compañeros youtubers se dejan influenciar porque nos conviene a nosotros los youtubers, a nosotros los youtubers no nos conviene AMLO de, de presidente, porque AMLO pone muchas, eh, eh, que hay que pagar muchas cosas, que nos, que nos quita cosas, que, que tenemos que declarar impuestos, etcétera. Entonces a la gente que gana bastante dinero, los youtubers, los influencers, no le conviene que AMLO esté por eso mismo y por eso la mayoría de youtubers, ustedes han escuchado que están en contra de AMLO, a mí me afectó AMLO, a mí me afectó AMLO porque yo tenía un negocio de importar eh, eh, juguetes japoneses y me dio en la madre porque puso impuestos para todos estos envíos desde Japón hacia acá, entonces a mí me dio en la madre, pero aún así Ah, me parece que hace un buen trabajo, pero todos estos youtubers tienen la misma idea, de que AMLO les quita, les roba, no les permite generar más ingresos y demás de ese tipo, entonces por mamador me cayó gordo porque se va a, a, a Corea del Norte, hace su, su documental de Corea del Norte, y como el de allá es un dictador, regresa ya muy mamador en Twitter, Diciendo como que como, ya, ya, ya, tuvo, ya tuvo esa experiencia, ya conoce el, el comunismo, ya conoce cómo tienen allá la gente y cómo es un dictador. Y viene a mamar que AMLO es igual, que AMLO es como el Kim Won Jin o el presidente de Corea del Norte. Entonces fue cuando ahí le dije, le mandé un, le, le en Twitter le puse la foto y le dije: Mira, ¿te acuerdas cómo. Andabas diciendo que AMLO era el bueno y que estabas con él y te tomaste una foto. Ahí está la foto. Y entonces se enchiló y me bloqueó. Me bloqueó de Twitter por mostrarle su foto con AMLO y por decirle que era eso, un hipócrita, un mamador. Y por eso estoy eh, peleado con él. Entonces, porque él siempre, él empezó a atacar a AMLO y empezó a atacar a... a a él como sus decisiones. En este caso, fíjense, eh, AMLO va a mandar, o ya mandó un avión y seguramente mandará otro, un avión hacia Polonia precisamente para sacar a los mexicanos que estén en Ucrania y que salgan por Polonia. Polonia está recibiendo a todas las personas incluso sin pasaporte. Polonia va a recibir a todas las personas que escapen de la guerra sin pasaporte. Entonces están llegando aviones, también Perú mandó aviones o va a mandar un avión para sacar a sus connacionales. Entonces Alex Tienda, pues a lo mejor se va a subir en un avión que mandó AMLO. Entonces, pues escupió al cielo, ¿no? Porque a lo mejor va a ser salvado por el mismísimo AMLO al cual les lo estaba atacando. Por eso me cayó mal, por hipócrita y por, por mamador, porque yo creo que... Eh, no lo hizo por convicción, no lo hizo porque de pronto AMLO le haya parecido un mal presidente, porque haya hecho cosas malas AMLO y porque se note que es malo y porque haya perjudicado a muchos y que por eso, por eso haya decidido eh, voltearle bandera a AMLO, pero no lo hizo por eso, lo hizo por mamador de que había ido a Corea del Norte y que vio a un, este, a un dictador comunista y que AMLO era algo similar. Que pare de mamar, que pare mamar en serio. Por eso fue que le puse la foto y, y le dije todo eso y me bloqueó, me bloqueó de Twitter. Y yo aún incluso, aunque me había eh, bloqueado, yo seguí viendo su contenido porque me gustaba. Porque me gusta cómo hace sus reportajes. Me gusta. Y una cosa es su contenido, una cosa es él como persona. Entonces yo me enojé en Twitter con él, me enojé como persona, me enojé como conocido que es de mí. Eh, pero ahora, en esto que está haciendo en Ucrania, no me enojo con él como persona. Me enojo es en esa mentira que está diciendo como para meterle parte, parte tensa a su, a su storytelling. Esa, eso es lo que no me gusta. Y lo mismo lo hizo en Irak en... Sí, en sí, en Afganistán, ¿no? en Afganistán lo mismo hizo le metió esa parte de, de storytelling y eso a mí no me gusta, porque se supone fue a decirnos la verdad de la guerra y nos viene saliendo con que los rusos le hackearon su Instagram pues no no me gustan las mentiras, no me gustan las mentiras, esa es la pura verdad, así que espero que que haya quedado muy claro, seguramente Alex va a ver o a lo mejor ni ve esto, ¿no? pero si lo ve, pues claro que, que sabrá, él mismo sabrá si es verdad, si es mentira, lo que está diciendo sobre que los rusos hackearon su Instagram, bueno, así las cosas en el mundo, los rusos, la inteligencia rusa, hackeó su Instagram, hackeó su Instagram, bueno, eso es todo, vamos a ver qué pasa en la, en la guerra, si quieren saber mi opinión o lo que va a suceder, yo creo que a, a Ucrania lo estamos viendo, lo han dejado solo, Ucrania no tiene cómo defenderse más, o sea, por más que se resista, no puede resistir a, a un ejército ruso, eh, por eso Rusia no ataca con fuerza, porque puede con poquito, no ataca con fuerza, con poquito, Dobla, van a doblar las manos, y nadie lo va a estar apoyando, porque si lo apoyan, si apoyan a Ucrania, estarían declarando, sí, una tercera guerra mundial. Por eso no han metido mano los otros países con tropas o con ataques a Rusia. No, simplemente les están mandando recursos, gasolina, les están mandando armas, eh, pidieron cascos y eh, van a mandar un tren también con, con cosas no necesitan, no, no, no necesitan comida, no necesitan agua, no necesitan este tipo de cosas, porque no hay una guerra eh, cuerpo a cuerpo, no hay guerra cuerpo a cuerpo, sigue habiendo servicios, incluso eh, el día de hoy subieron una fotografía en eh, medios, en donde se ven a dos, eh, como corresponsales de guerra, y estos corresponsales de guerra traían chalecos a, antibalas y traían cascos, pero al lado, a la, en una en una fotografía está el reportero con este casco y con este chaleco antibalas, pero a un lado hay un como turista tomándole fotografías a un... Eh, no sé qué sea, yo creo que es como... no sé si se le llame mezquita o qué será la religión que profesan allá, pero es esta arquitectura que tienen en Rusia con estas... Eh, Cópulas en forma de pico, este edificio que era como una mezquita, era como algo así, entonces está el reportero con, con su casco y su chaleco, y al lado está un turista tomándole foto al, al lugar, o sea, Kiev, no está la gente corriendo y espantada, y no no, no, no, no está así, sí, sí en poca manera, sí se van a, a, a, al metro personas, pero muchos están en sus casas, Muchos, como lo demostró el mismo Alex Tienda, estaban sacando dinero. Al otro día que de haber ata ataques, estaba una fila sacando dinero del, del banco. Había gente, había transportes. Ahí mismo se ve cómo pasaba un camión que, que lleva pasajeros. O sea, están trabajando normal. La gente no está aislada, refugiándose en su casa. Están teniendo actividades más normales, o sea, normales. Dice, mañana tienda va a postear que la OTAN recuperó su cuenta. <risa> Oye, si sí, eso estaría bien, ¿no? Va a decir que la OTAN recuperó su cuenta. Sí, yo creo que sí. Y, y, la, y la, otra, la otra reportera, también casco y chaleco antibalas, y al lado había una, una fila de, de personas que estaba, no sé si comprando comida o, com, o, o esperando el cajero, pero había mucha gente formada ahí sin casco, sin... Sin chalecos antibalas, o sea, es más drama el que están mostrando que la verdad a Estados Unidos, bueno, no sé si no sé si, si les eh, si esto les convenga, la verdad, es que es lo que les digo: no hay cómo opinar, porque nadie sabe cuáles son los buenos y cuáles son los malos o si hay buenos y malos. Aquí los perdedores somos todos nosotros, ¿no? Tanto los que están en guerra como los que no estamos en guerra, todos somos perdedores porque nos mienten. Así que no sé qué les convenga, si en las noticias mostrar que hay una verdadera guerra con ataques y miles de muertos, o no mostrar eso. No sé qué es lo que les convenga. En la opinión de las personas, en lo que sí quieren mostrar es que le tengamos odio a Rusia, y que estemos del lado de la OTAN, eso sí es lo que nos están tratando de mostrar, que estemos del lado de Ucrania y de, de la OTAN, no de Rusia, y Rusia todos los días en sus, eh, eh, en sus comunicados, y en sus reportajes y demás, hablan de que ellos están salvaguardando la integridad de los rusos que se encuentran en Ucrania, yo, yo les digo, si no saben por qué están en pleito, no les voy a contar lo que ya pudieron haber en un TikTok. Váyanse a TikTok que ahí un chingo les están contando porque hay guerra, ¿no? Entonces ellos están salv salvaguardando la integridad de los rusos que se encuentran en, en estos poblados eh, ucranianos y que se quieren anexar, los, los que son separatistas. Hasta ahí eso es lo que Rusia está diciendo. Entonces, no se crean todo lo que ven en Internet. Si quieren de verdad darse una idea... Métanse a TikTok, a Twitter, perdón. Eh, métanse a Twitter y vean, vean todas las noticias. Vean todas las noticias porque ahí van a caer en cuenta sobre quién está mintiendo, sobre dónde están las fotos falsas, los videos falsos, sobre quién muestra videos verdaderos, etcétera. Y ahí se pueden dar cuenta de cómo va la guerra. Ahora mismo, si la guerra fuera tan intensa. O sea, Kiev ya estuviera ahora mismo, ahorita en este momento, ya estuvieran las noticias de que Kiev fue tomada. No hay nada de eso, no hay tropas avanzando. Esos tanques que vemos en, la, en los videos son de videos antiguos o son mismos videos que están siendo parte de, de Ucrania. No hay ataques de tanques rusos en Kiev, no los hay, no hay videos de eso, gente dice un video de fotos y fake news, Oxlack. es que me lo me lo quitan porque no youtube luego luego distingue sobre el tema y todos esos videos los prohíben los los los bloquea entonces no no puedo ni, ni ni en facebook ni en youtube ni en tiktok así que es muy difícil eh, hay una página en en hay un, hay un twitter no sé cómo, si sí, ya me, ahorita lo voy a buscar, si no se los voy a, los voy a retuitear, pero es una cuenta eh, que se dedica precisamente a, a, mostrar los fake news, entonces es muy bueno, eh, está, hay una cuenta en inglés, hay una cuenta en español, hay diferentes cuentas que hablan sobre los fake news, yo la sigo, eh, pues me doy cuenta ahí cuántas falsedades y cuántas verdades hay, así que, yo les recomiendo, si ustedes son seguidores de, de Alex Tienda, si lo defienden, está bien. Si es su YouTuber favorito, está bien. Eh, solamente no se coman todo lo que les da. Sean objetivos, tengan su propia opinión. No, lo de, no digo que lo dejen de seguir, al contrario, síganlo más. Su contenido está bueno. Me gusta su contenido. Lo único malo es si dice mentiras, como en esta ocasión, que a mí me parece una tremenda mentira que los rusos le hayan hackeado su cuenta de Instagram. Eso es lo único que me molesta. Muy bien, gente, pues ahora sí, vámonos ya. Dice, yo pienso que Rusia estará atacando a Ucrania poco a poco hasta darle con todo. Pero muy poco a poco, ¿eh? Pero muy poco a poco. Van muy lentos, la verdad. YouTube es una plataforma utilizada para los e -look, para lavar la cabeza de las masas. Si ven videos con contenido que provoque que la gente despierte, lo eliminan. Sí, también David Alcalá Ramírez, sí. Sí, yo creo que por eso estoy tan bloqueado. ¿Alex tienda da comida? No, no, no. Y si lo hace para miembros de tu canal, Ada Saldaña. Me marca lo mismo Ada Saldaña. No es que se quede visible a todos, es el contenido que subo a la plataforma. Lo que sí podría hacer es el OnlyFans, por ejemplo. El OnlyFans sí podría subir todo este tipo de cosas que siempre quiero mostrarles y que no me dejan las redes sociales. Eh, Alex Tienda hace shows en sus videos dice Chris Villaseñor eh, Osla ¿qué opinas del fantasma de Kiev, ah cabrón, hay un fantasma <risa> Mira, que si hubiera eh, exploradores paranormales e investigadores paranormales en, en Rusia, en, en Ucrania ya estarían sacando el fantasma de la guerra de Ucrania, ya ya estuviera un video del fantasma Alex Tienda un infiltrado del Putin saludos desde México, dice eh, Liz, un abrazo Liz, ¿Cómo estás? en mi casa hay demasiada actividad paranormal, los fantasmas no me dejan descansar me gustaría invitarte a verlas con tus propios ojos Angie Murillo mándame un whatsapp y cuéntame la historia Angie, cuéntame cómo la estás pasando, qué pasó ahí dice Ángel Ariel Mendoza, invita a Fede Lobo online, claro a Fede Lobo lo tengo en la mira para invitarlo claro que sí, creo que sí lo, lo voy a invitar al, al buen Fede Dice, yo no lo dudo porque a mí me hackeó mi cuenta, la cuenta de Instagram, una aplicación rusa. M&M <risa> que dice que a él lo hackearon eh, una aplicación rusa. Bueno, eso sí puede ser. Puede ser que no esté mintiendo, ¿verdad? A lo mejor sí. Sí le hackeó la cuenta una aplicación rusa. Dice que... Kiri Ellison dice, no hay una verdadera guerra todavía y todo lo que ves son montajes y actores para hacer parecer a Rusia como bárbaros, deberías entrar a las webcams de Ucrania antes de que las apaguen y todo está planeado, es una cortina de humo para desviar la atención por lo de la pandemia pl y aparte porque en Ucrania hay laboratorios que están desarrollando la nueva cepa, alfa y omega, ay cabrón, ya que Beta y Delta no les resultaron con la disminución de población que la élite quería. Eso, eso es, eso muy este, eso ya es muy conspiranoico, Kiri Ellison. No te andes pareciendo Alex Tienda, no sean tan conspiranoicos. Dice: Ucrania dice que ya mató a más de mil rusos, pero parece falso, sí, gente, no, no ha habido, miles de bajas no ha habido, no ha habido. La verdad. Las cosas como son. <risa> Osla, yo te creo a ti y nadie más, dice Raúl Gutiérrez. Lo que hay que tener es una posición totalmente neutral en todo esto. Mira lo de Alex. Sí, me parece que es lo más correcto de Gaming Shooters. Eh, me parece, no me crean a mí, no le crean a Alex. Tengan una posición más neutral. Sean observadores, sean objetivos. Formulen su propia opinión con base a información que sí ya esté desmenuzada y verán que, que las cosas son diferentes, verán que lo, no es como se lo imaginan, es como, es verdad el video donde unos ucranianos secuestran a un soldado ruso, no lo creo mi hermano, también me habían preguntado sobre un video, de un, eh, de un ruso que había sido capturado, no mi hermano, no lo creo, no lo creo, esto debe de ser de, de otros conflictos, y lo hacen parecer como, como esta como de esta guerra, así que tampoco, eso no, no puede ser. Dice el Barrón, los fake news siempre van a estar presentes y saldrán día con día, exactamente los fake news estarán todos los días, todos los días hay fake news. Dice, jaja, Oxlack va a ser su OnlyFans, sí lo voy a hacer para poder hablar de temas que no me permiten las redes sociales. Dice, Rusia va a quitar al presidente ucraniano y va a poner a otro a su lado. Eh, lo que va a pasar es de que uh, eh, Ucrania le dé garantías a Rusia de que no va a firmar con la OTAN, de que no se va a unir a la OTAN, ni va a permitir que, que pongan bases de la OTAN en territorio ucraniano, y también a lo mejor anexarse estos dos estados o estas dos regiones en donde están los separatistas, eso es lo que quiere Rusia, anexarse el territorio de los separatistas, eh, que le den garantías de que no le permitirán a la OTAN poner bases en Ucrania. Lo mismo se lo ha pedido a, a Suecia, a Suecia y a Islandia, a estos otros dos países. Eh, Rusia también les mandó el mismo comunicado, que no pretendan eh, anexarse a la OTAN, porque entonces va a haber consecuencias. Ucrania no va a resistir, Ucrania no tiene con qué resistir. Ucrania, para que gane, tendría que meterse toda la OTAN y si se mete toda la OTAN, sí es una tercera guerra, una tercera guerra con misiles de aquí para allá, gente. Y eso a nadie le conviene. Por eso van a dejar morir solo a Ucrania. A Ucrania lo van a derrocar, va a tener que firmar que los separatistas, todo el territorio separatista se una nuevamente a Rusia y que no va a anexarse a la OTAN. Eso es en lo que va a finalizar, porque no se le van a poner a Sanzón a las patadas a Rusia. No se le van a poner a Sanzón a las patadas a Rusia. No, no puede ser. Aquí estoy diciendo que no, pero si pasa, Dios mío, si pasa, sí va a estar cabrón, sí va a estar muy cabrón, porque Rusia sí comenzaría a atacar todas las eh, capitales eh, de Europa, incluyendo Estados Unidos y tendría que ayudarle China, y tendría que ayudarle Corea, y tendría que ayudarle Cuba, y tendría que ayudarle Venezuela, y tendría que ayudarle Guyana, o sea, es un desmadre, es un desmadre muy muy grande, así que lo van a dejar a, a Ucrania sola, en los siguientes días tiene que suceder, en los siguientes días tiene que suceder, que Ucrania firme ya estos tratados, eso es lo que va a pasar nada más, no, no creo que haya mayores, no hay una guerra como se la están imaginando. Dice, el fantasma es un piloto que ha derribado varios aviones rusos él solo. Próximamente, <risa> esto está muy bueno. Gran nuestro, el payaso de Toledo ya hubiera encontrado a la mujer ucraniana vestida de blanco. Exactamente, el payaso de Toledo ya hubiera encontrado brujos en Ucrania. Eh, el fantasma de Kiev es un avión de combate. Ah, ok, ok. O sea, ya es una historia de ahí de Kiev. Saludos, ¿saltad? ¿Qué piensas sobre las expresiones de Anonymous sobre la guerra? Ah, caray. Uh, un relajo con lo de Anonymous, porque... Uh, no todo Anonymous es Anonymous real. Hay muchos que se dicen Anonymous y no son anónimos real. Yo creo que incluso el mismo Anonymous real ya no está, ya no está elaborando. Eh, pasa que el Anonymous se de, de diversificó en todos, o en muchos países, y hay muchas células de anónimos. No, no, el, no el principal, el que comenzó. Entonces, pues puede ser una célula de Anonymous lo que está en realidad, lo, las declaraciones que tú dices. ¿Es verdad lo de un soldado ucraniano secuestrando a un soldado ruso? No, falso. Falso, falso. Eh, hola, Evelyn, un saludo. Oxlack, tienes muy buen contenido. Saludos y un abrazo. Gracias, Griselda Oviedo, un abrazo. La OTAN está utilizando a Ucrania para colocar misiles nucleares en la frontera apuntando a Rusia. ¿Se imaginan cómo reaccionaría Estados Unidos si México permitiera a Rusia hacer lo mismo? Ese, De hecho, esas palabras las dijo Vladimir Putin, haciendo referencia precisamente a eso. Y habló, habló sobre México... Y sobre, eh, sobre esta situación de que el vecino, el país vecino, se le pusieran ahí algunas mm, amenazas a, a, al país. Eh, Ox, salúdame, dice Rosario Landero. Un abrazo, Rosario. ¿Cómo estás? Gracias a Beatriz G, a Sandra, a Arles. Un abrazo que me están viendo. Anita Nava, allá en Yunao. Know. Evelyn Avilés, tienes que ver la repetición a Evelyn porque platiqué la historia punto por punto. Entonces tienes que verla desde el principio. Dale con el OnlyFans que voy a tratar de conseguir una tarjeta. Sí, voy a abrir mi OnlyFans. Esta semana voy a abrir el OnlyFans y voy a tirar chisme a, a, a, a ahora sí como ustedes merecen. Porque yo me callo un montón de cosas. Porque después tengo problemas y conflictos. Pero de chismes oh, yo me sé muchos hola saludos ángel fue también saludos eh, dice gerardo garcía yo no sabía quién era Alex Tienda. pensé que era una tienda de abarrotes viva la madre rusia invitan a las negras para una plática siniestra Uy, en negas todavía existen no creo gracias a raúl gutiérrez saludos mi hermano mi hola, hola, hola hola linda hola linda dice robert dice el robert hola linda Ojalá me gustaría conocerte para que... ¡Guau! ¡Wow! Conmigo puedes tenerlo todo. Casa, un vicioso... wow ¿Qué quieres conmigo? ¡Mamá, mamá, <risas> Perdóneme, veo mucho TikTok. Veo mucho TikTok, perdóneme. Se me quedó ese de... Ojalá me gustaría conocerte para que... ¡Guau! ¡Wow! Dice, ¿por qué no haces un grupo para ver todas las fake news? Que dices, estaría bien abrir un OnlyFans y pasar esas, eh, esas fake news. Y, y es que es de verdad, es importantísima la, la labor de desmentir. Y no hay muchos desmintiendo. Yo estoy solito eh, desde hace muchos años. Hay, ya, ya, hay, ya hay canales, ya, ya hay influencers, ya hay eh, youtubers o... So, eh, en redes sociales y si hay personas que se dedican a desmentir eso, eso es bueno, pero no somos muchos en el mundo, somos muy pocos los que nos dedicamos a desmentir, porque desmentir es muy difícil, las mentiras son las más fáciles, entonces un mentiroso es muy fácil para, para alguien mentiroso, pero para desmentir eso es complicado, por eso no somos tantos. Oxlack, sea, ¿dónde puedo sacar información de esto? Mira, eh, yo te digo, yo tengo, puedes checar en mis seguidores de Twitter y puedes ver eh, noticieros, puedes ver eh, re, eh, pues cuentas que hablan precisamente sobre esto, puedes ver reporteros ahí individuales y personas que están eh, constantemente buscando la verdad en Twitter. Eh, entonces, por ahí me informo de todos. Veo tanto los charlatanes como los que desmienten. Entonces, obviamente, por eso ahí puedo darme cuenta quién dice la verdad y quién no. Porque es mucha, mucha fake news, mucha fake news. A ver, voy a, voy a mostrarles un, un, una cuenta de Twitter de fake news. A ver, vamos a ver. Tengan esa cuenta y, y van, a, este, van a, a tener mucha buena información. Solamente voy a ver eh, dónde está dónde están mis los que sigo. A ver, vamos a ver dónde están los que sigo. Listas, perfil, más opciones. ¿Qué está pasando? ¿A quién seguir? ¿No? Eh, mensajes. ¿No? Quitear. Cerrar sesión. ¿No? Perfil. Guardados, notificaciones, explorar. Uh, atajos, Twitter, no. Lo voy a tener que buscar acá. Denme un segundo. Les voy a mostrar las cuentas. La cuenta que, que desmiente, que es muy buena. A ver, ¿dónde estoy? Perfil. Uh -huh. Siguiendo. Uh -huh. Aquí está. Infodemia MX. Siguiendo. Infodemia. Vamos a ver. Info. Infodemia. MX. Ahí estás. Infodemia. Y ahora les vamos a poner stream ya. Les voy a compartir pantalla. Ventana, pestaña. Ahí está la infodemia. Y estamos viendo ya el Twitter. Sí. Aquí tenemos infodemia. Vamos a leer. Dice, con información verificada. Juntos frenamos la infodemia y las noticias falsas. Corta. Eh, infodemia MX es la iniciativa de SPR México, ¿no? Y estamos viendo aquí, por ejemplo, esto que dice... Falso que Rusia consideró la postura de México como amenaza ante el conflicto armado. El video original corresponde a la transmisión donde el mandatario ruso felicita al presidente electo López Obrador en julio del 2008. Sucede gente que en TikTok salió este video que estamos viendo en pantalla, en donde al parecer había una noticia en donde eh, decía que por medio de, eh, de López Obrador, por medio de Marcelo Ebrard, mandaba un comunicado de que nosotros estábamos, los mexicanos, en contra de la guerra en Ucrania, en contra de Rusia, y entonces había, se supone, un video donde salía Vladimir Putin diciendo que México, eh, pues amenazando a México, ¿no?, que traería un conflicto si no tendría la postura de apoyo hacia Rusia. Este es el video que está en TikTok, miren, incluso se hizo tan popular que es aquí ya Infodemia lo está desmintiendo. Y entonces el original, claro, le montaron todo el texto porque está en ruso y es un, un video donde eh, Vladimir Putin felicita a López Obrador. Por eso se escucha en el video, se escucha cómo hablan de López Obrador. Y por eso parece que es real que Vladimir Putin está amenazando a López Obrador y a México. Pero en realidad no, lo está felicitando. Y este video en TikTok se hizo muy, muy popular. Tiene muchos, este, muchas vistas. Así que aquí, por ejemplo, ahí tenemos esta infodemia. Eh, dice, mientras avanza la invasión de Rusia a Ucrania, crecen las noticias falsas sobre el conflicto. Revisa los resúmenes que infodemia tiene para ti, ¿no? Aquí vemos algunos videos aquí dice, alerta embajada de Estados Unidos en México por fraudes para visas en líneas donde se ofrecen, okay, aquí fraudes de visas, aquí dice que falso, dice falsas fotografías del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky en el frente de batalla, las imágenes corresponden a la visita del presidente a las posiciones en Donetsk el 6 de diciembre del 2021, y entonces nos muestran estas fotografías donde se supone el presidente estaba con, con su uniforme de soldado, con su casco en el frente de batalla, se supone ahí atacando a rusos, entonces se creía que el presidente de, de Ucrania estaba en la línea de fuego, pero no, resulta que solamente es un es parte de fotografías de una visita que él hizo a la zona esta donde hay separatistas. Bolodón, eh, Mirzlensky, frente a la batalla, miren ahí está la fotografía, entonces, muchas de estas cosas, ya, ya las están viendo, que son falsas, muchas de esas cosas son falsas, sigan a Infodemia, eh, si quieren ir viendo que no hay cosas verdaderas, eh, dice, uh, <coughs> dice, es verdad, es verdad lo que hay un tanque ruso que aplasta un carro de un civil ucraniano, mira, aquí Infodemia tiene ese ese video, vamos a verlo, vamos a ver si tenemos el del, del, del tanque aquí, aquí tenemos el tanque, dice, el tanque que se aprecia en el video no es de Rusia, los carros de combate de dicho país están marcados con la letra Z, así que ese, este video donde el tanque ruso aplasta a un automóvil no es un tanque ruso, es un tanque ucraniano por eso les digo que en el video se nota que, que el tanque da un giro, da vuelta en esa calle y me parece que por la velocidad que lleva se descontrola el tanque y entonces se va sobre el auto y lo termina aplastando, les digo es un accidente, no fue que un tanque ruso a, a, a, a arrollara un, un automóvil de personas, civil, Ay, tengo muchos comentarios. Muchos comentarios. Yo soy de guerra, por tu chat me habla al corazón y me vuelvo amoroso. Ox, yo soy de guerra, pero tu chat me habla al corazón y me vuelvo amoroso. El aquí, no es aquí, nomás las son las fuentes precisas. Los médicos siguen manejando todo. Eh, fantasma es un piloto que dicen que ha derribado muchos aviones rusos. Chisme, uy, muchos comentarios, muchos. Gracias, Ángel. Un abrazo. Electrónico, Roberto también. Vamos a ver qué más info en el infodemia encontramos. Vamos a ver. Eh, aquí está, aquí está lo, del, lo de los rusos que se estaban despidiendo de, de las novias ucranianas. Es falso. Dice, falso video de una despedida emotiva entre soldados ucranianos y sus parejas. El video es un fragmento de la película documental ucraniana Guerra de las Quimeras, que retrata hechos de la crisis de Crimea en 2014. Ahí está. Como ven, es parte de un video de una, de una película, y esto nos muestran constantemente en internet, miren voy a poner ahorita en inicio, voy a poner las, las, las, la información que sale, obviamente van a ver a quién sigo, eh, aquí por ejemplo tenemos el RT, pero RT eh, está del lado de Rusia, así que RT por el momento lo que tiene que decir sobre el conflicto es a favor de Rusia. En este caso, por eso ART, eh, nada más leer lo que dicen del conflicto, pero no creerles, porque ellos tienen una postura pro Rusia, como CNN la tiene pro Estados Unidos y la OTAN. Miren, por ejemplo, aquí tenemos ya aquí noticias, puras noticias de la guerra, ¿no? Vean cómo aquí están los reporteros, un reportero de CNN... Vamos a ver qué más tenemos aquí. Eh, dice: la Gente Guerra en Ucrania, las tropas rusas entran a Kharkov y sufren pérdidas según Ucrania. Reporta la agencia F. Ok. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice, miren, por ejemplo, aquí. Eh, por ejemplo, aquí vean, esta es parte de una película, vean. No creo que lo anden pasando como parte de del conflicto de Ucrania, vean, se ve luego, luego, que es una película, ven ahí como sale alguien volando por una explosión, y la gente huyendo, no, gente, eso es de una película, no, que no les mientan que los rusos hackean cuentas de Instagram, no se crean eso, la inteligencia rusa hackea cuentas de Instagram, gente, no se lo crean, por favor. Vamos a ver qué más tenemos por acá, a ver si hay más cosas de guerra. No hay más cosas de guerra. Vamos a ver si hay más cosas de guerra: de ovnis, de fútbol, de estatuas. Y no, no hay muchas cosas de guerra, fíjense. Solamente si le buscamos en, en aquí en Rusia. Rusia y Ucrania. <coughs> Tenemos este. Este es el otro que pueden seguir. Alerta News 24. Eh, acaba de llegar a un millón de seguidores. Alerta News co eh, está comentando, está publicando constantemente 24 horas sobre estas y otras noticias del mundo. Alerta News la sigo desde que inició la pandemia en China. Y la verdad, debo recomendárselos. No he notado que hayan hecho alguna publicación falsa. Todas las noticias que, que va poniendo Alerta News 24 es de muy buena fuente. Así que parece que Alerta News lo que hace es recopila información de diferentes frentes y como que hace su resumen y entonces publica. Alerta News 24 se los recomiendo. También para que estén informados. Dice, por ejemplo, este video dice estación de tren llena de gente en Lib todos buscando partir rumbo a Polonia esta noche. Como les digo, esa es la salida en donde los que estén huyendo de la guerra pueden pasar sin pasaporte a Polonia y de ahí pasar a otros países o estar como refugiados de guerra. Acá tenemos más cosas de alerta news. Y bueno, se tiene 12 horas, la mayoría tiene 12 horas. Dice, imágenes fuertes, no es Ucrania ni Rusia. Ataques de Israel contra población civil de Palestina en la Franja de Gaza, Gaza en mayo de años pasados y las sanciones contra Israel. Ok, esto es de Israel y Palestina, por ejemplo. Y bueno, ahí tenemos muchas cosas. Aquí está lo de Anónimos, ¿no? Dice, urgente guerra Ucrania-Rusia. Anónimos hackea página del Ministerio de Defensa de Rusia. Hasta ahora Anónimos hizo más que la OTAN. Ok, entonces Anónimos hackea la página del Ministerio de Defensa de Rusia. ¿Podrá ser que Anonymous haya hackeado el Instagram de Alex Tienda? Podría ser, ¿eh? Podría ser que Anonymous, o la CIA, o la KGB, puede ser también. <risa> y bueno, pues ahí está, gente. Esta ha sido la transmisión de esta noche, ¿Dónde estoy yo. Aquí estoy. Espero hayan... Eh, pues hayan comprendido muchas cosas. Espero tomen su propia opinión con respecto a la información que se da. Y, y pues ya, ya conocen ahora la historia de, de lo que había pasado con Alex Tienda. Y también gracias a Yadira Martínez por ese super chat, Yadira, gracias. AMLO no es comunista, jaja, ¿de qué hablas? Dice, pues no, mi hermano, pero ahí el Alex Tienda dice que es como el presidente o el dictador de Corea del Norte, okay, entonces, que entonces, que a eso vamos, que a eso vamos a acabar como Corea del Norte. <risa> uh, este, Oxlack, ahora mismo está saliendo muchísimo material falso y propaganda, dicen Nesca, claro que sí, mi hermano. <coughs> Dice Oxlack, debes creer en la conspiración porque es verdad. Hay pruebas, investiga y te darás cuenta cómo maneja el mundo la élite. De mí te acuerdas y verás el mundo diferente, dice George. Eh, Se me hace que lo del tanque fue algo fuera de control. Exactamente, sí. Lo del tanque fue un accidente. Fue un accidente, no era un tanque ruso. Aparte, no debemos olvidar que los medios nacionales siempre han usado a, la, a los crisis actors, gente contratada para manipular videos de medios para engañar a la gente. Sí, sí. Sí, eso es un tema que casi no se deja ver, pero efectivamente hay muchas cortinas de humo, hay cosas que son incluso grabadas, es, es, es, son novelas que nos muestran en televisión. Así es, muchos en la guerra se matan entre sí por accidentes o ridiculeces, exactamente, sí, muchos en la guerra mueren por, por accidentes, por ridiculeces, exactamente. Otra vez creo que, ok, muy bien, el que también fue de hace años, Anónimo la acaba de aclarar. Eh, yo creo que temas que Oxlack no va a tocar en su canal, ahí lo ponen en peligro. A mí la OTAN, la OTAN me va a atacar si, si sigo diciendo cosas. Eh, ojalá, un abrazo, estás desde empezar el directo, mía un abrazo, Alexis. <risa> eh, Señor, son ataques viejos, mucha propaganda antirrusa de parte de los gringos, sí, exactamente mucha propaganda, propaganda antirrusa, pero es como les digo, no podemos estar de ni uno ni de otro lado, no hay bueno ni malo en esto, solo hay intereses de ambas partes, nosotros no, no podríamos opinar nada, ni nos, corre, ni nos corresponde, ni le sabemos, ni influye nuestra opinión, ni nada, o sea, no. Alex Otán se llamará en, de aquí en adelante. Eh, Gracias a Eddie Loba, Love. saludo, ¿qué opinas de la supuesta muerte de la reina Isabel? Ah, caray, ya salió eso de una muerte de la reina Isabel, no sabía Eddie Loba, a lo mejor mientras estaba transmitiendo eh, sucedió ese caso, no lo sé, lo voy a investigar ahora, gracias por ese super chat, mi hermano. Pues bien, gente, pues ahora sí es hora de retirarnos, espero que la transmisión les haya gustado, yo era algo que necesitaba sacar, que quería decirles, que, que era importante porque pues to, estar viendo todas estas noticias y estar eh, viendo todo este contenido todo el día, pues ni modo que nada más sea para mí, eh, lo tengo que sacar, lo tengo que mostrar para ustedes, contárselos y ya cada quien toma sus propias decisiones, cada quien tendrá su propia opinión, si creen que Inteligencia Rusa hackeó el Instagram de Alex Tienda, adelante, yo ya di mis, eh, mis opiniones, y si no creen, también adelante, yo ya di mis opiniones, ahí ustedes sabrán, gracias a todos, los quiero mucho, nos vemos el día, a lo mejor del día de mañana hago transmisión y, y hablamos de otras cosas, si hay cosas eh, actualizadas para poder hablar, pues aquí les trae, les estaré diciendo la información y si hay nuevas, nueva información, pues también, y nos estamos viendo también en mi canal de YouTube, mis redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook, YouNow, todos los días estoy ahí haciendo contenido para ustedes. Me quieran o no, me ataquen o no, quieran más a Alex Tienda o no, como sea, yo estaré siempre tras la verdad, tras la verdad, gente. Eh, muchos me han tachado de que soy envidioso de que Alex Tienda eh, tenga muchos números, de que le vaya muy bien. Alex Tienda le va muy bien desde hace rato, desde hace mucho. Entonces yo mismo soy uno de sus seguidores, de que los veo, entonces yo sé mismo cuántas vistas tiene o cuál es su contenido, lo conozco bien. Entonces, no es envidia, gente. Me molesta que mientan, eso es todo. Me molesta que mientan. Y en este caso, pues ya también tenía el conflicto con Alex, ¿no? Ya, ya, ya teníamos un, un, este, un incidente, entonces, pues todo eso se juntó. Pero a. Uh, ahí tengo mis razones, ahí están mis opiniones y eso es todo, no, no soy envidioso gente, eh, porque si no tendría que envidiar a todos, imagínense, la verdad, sobre mí hay muchísimos youtubers, millones de youtubers, entonces imagínense si yo envidiara a todos los youtubers que estuvieran arriba de mí, pues ya estuviera muerto de, del coraje gente, por envidioso, entonces, no es envidia, solamente que no me gusta que mientan y que se lleven entre las patas a la gente y que la gente sea tan ingenua y crea ese, ese tipo de tonterías. Eso es lo que me molesta mucho. Pero bueno, ahí está. Los quiero mucho. Descansen ahora sí. Hasta mañana. Si no vieron el, la transmisión completa, se la recomiendo. Véanla desde el principio porque la primera hora fue la buena, fue la intensa. La primera hora es la intensa. Vuélvanlo a ver y los que no hayan llegado temprano, ahí sabrán todo en esta primera hora Andrea Host dice la guerra nunca va a dejar nada bueno, quien tiene ideas diferentes y hay que respetar y como decía el que hiciera más son Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz eh, un abrazo para Schoolman que me está viendo en Twitch, un abrazo a toda la gente de Twitch, gracias Gracias Angie, gracias Gabriela Pinacho, Margarita Costa, Mía, vaya todos, descansen. Hasta mañana, chicos. Diz Jasbek, Arles, un abrazo. Gracias. Y se faltó la cumbia de Oxlack y el grito de Ángel. No, hoy vamos a, a dejar un minuto de silencio por la cuenta de Instagram. Aunque mañana la rescate la OTAN, pero mientras tanto, un minuto de silencio por el Instagram de Alex Tienda que es hackeado por la inteligencia rusa. Descansa, a ver si Alex Tienda no nos mete en un conflicto, ¿no? A ver si por su culpa, como en la Primera Guerra Mundial, por culpa del archiduque Fernando, este, pues hubo una Primera Guerra Mundial, a ver si no por culpa de Alex Tienda y su, y su computadora hackeada y su Instagram hackeado, tenemos una guerra contra Rusia, o sea, es peligroso eso, gente no es cualquier pinche cosita, ustedes no saben lo peligroso que pudo haber sido eso, que inteligencia rusa, ahora sepa que Alex Tienda nos estaba informando, no manchen, qué perro miedo, qué perro miedo, bueno, los quiero mucho, gracias, descansen.